Bueno, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Pablo y bienvenidos a un nuevo video. Antes que todo, bueno nada, los invito a que se suscriban al canal si les gustan eh, los videos. Y nada, yo sé que es un canal chico, pero entre todos podemos hacer que vaya creciendo. En el video anterior les comenté que había solicitado el permiso para volver a mi pueblo en la provincia de Buenos Aires. Nada, hoy los quería invitar a que me acompañen en ese trayecto, que es bastante interesante, ya que, bueno, tengo dos opciones para ir en primera instancia hasta Zárate y de Zárate al pueblo, una es por colectivo y otra es en tren. El colectivo, bueno, no, es, es un poco caro y es bastante choto la verdad y el tren es chotísimo pero bueno es barato así que nada los invito a que conozcan este tren el viaje consta en primero colectivo tren colectivo de nuevo son aproximadamente tres horas de viaje así que bueno empezamos autos muy poca gente eh, eso que estoy en avenida avenida san martín ya esperando el 78 que vamos a hacer del 78 vamos hasta la estación de villa ballester de ahí nos tomamos el tren hasta zárate y desde zárate otro colectivo hasta lo que es lima yo creo que hay poca gente no solamente porque es domingo a la mañana sino porque también el clima está muy feo Estamos pasando justo el centro de la ciudad de San, San, San Martín que conozco, es bastante lindo el centro no conozco tanto la ciudad en sí, pero la plaza me parece muy linda Espero que esto empiece a apurar un poco, porque viene bastante lento. Bueno, ya estamos en la ciudad de Ballester. Eh, como les dije, ando bastante por acá por Ballester. Esta no es la primera vez que yo me voy a tomar este tren, además. Eh, yo lo tomo bastante porque cuando iba a visitar a mi familia, la verdad es que por un tema de que es mucho más barato que el colectivo, siempre me tomaba el tren. Así que para mí no es algo nuevo. Eh, al principio lo odiaba, les digo la verdad. No me gustaba para nada, la pasaba mal. Pero por alguna razón era como reincidente en ese tren. Ahí lo escucho. Ahí lo escucho al tren que está esperando. No sé de qué año será esta cosa, pero... No sé, tiene su canto. Es una cosa vieja y ruidosa, pero bueno, ya fue. Por eso les recomiendo que si viajan en esto, que no se los recomiendo viajen en el último vagón que hace menos ruido Bueno, ya arriba del tren está habilitado solamente uno de los dos vagones el viaje dura eh, una hora y media, con suerte, pero no sé, he llegado a tardar entre dos horas y dos horas y media. Y una cosa curiosa que tiene este tren es que pasa por una zona que es muy humilde y pasa por una zona que es muy, muy eh, cara, que es Nordelta. La zona de los barrios humildes eh, creo que está por la zona de José Sepas. Y bueno, y después sigue Nordelta, lo cual eh, hay una vista que es como un contraste bastante interesante de analizar porque pasas por una zona que eh, acá en Argentina consideramos como villas y después pasamos por el barrio Nordelta, el barrio más caro de todo el país, creo yo que es. Que los vidrios estén un poco más limpios Para poder filmar por la ventanilla Pero bueno, les pido disculpas eh, Porque, bueno No se va a ver bien Pero yo igual voy a tratar de, de filmar cuando uno está acá es como que se siente, la, la velocidad que agarra es como que sorprende incluso. mala en todos lados. Y entonces estigmatizar por un grupo de personas que la caga, digamos, estigmatizar a toda, una, a, todo, a toda una comunidad, a todo un barrio, es horrible. Y yo les digo, a mí me hace pensar, porque yo sé que yo formo parte de, de, de ese estigma que se genera. Pacheco entonces Ballester Bangalari Pacheco después Otamendi, Campana, Tenari y y por último Zárate y ya llegamos. Y de ahí me tomó otro colectivo. Ahí es interminable esto, no llego más. La ciudad de Campana es una zona de plantaciones de, de árboles. Bueno, y después de eso lo que viene es una importantísima zona industrial, que es la zona de, de bueno de Zárate Campana, pero lo que van a ver ahora es eh, la refinería de, de petróleo, que creo que es la Axon. se puede ver bien toda la imagen, mejor, más nítida, más linda, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Chicuelos estamos en Zárate, en la terminal, así que vamos a ir a esperar el colectivo que va hasta Lima, que es una verga ese colectivo. Habré pasado horas de mi vida en esta terminal, perdiendo el tiempo, con colectivos que tardan hasta una hora en pasar. Si hago la sumatoria del tiempo que perdí esperando colectivos en esta terminal, me deprimo, se los aseguro, me deprimo. O sea, ahí viene el colectivo, no esperé ni cinco minutos, o sea, me, me quejé y mientras me quejaba estaba viniendo, ¡ay! limpio eh. tan difícil es limpiar estas cosas el piso otra cosa que tiene una mugre este piso mm. Llegamos a Lima City y no tienen idea, el aire, el aire fresco, el silencio, o sea, yo sé que voy a llegar y me voy a tener que encerrar por dos semanas, pero ya la libertad que estoy sintiendo no es increíble, me estoy dando cuenta que me estaba sintiendo tan asfixiado, tan agobiado allá en, en Buenos Aires, realmente necesitaba esto o sea, no puedo creer el otoño, el fresco, el día nublado lo extrañaba mucho muchísimo y bueno, Chicuelos ese fue el viaje Salí a las 9 de la mañana, estoy llegando 12 y media del mediodía, así que nada, gracias por haberme acompañado, espero que lo hayan disfrutado. Si, lleg si llegaron hasta esta parte del video se los agradezco un montón, eh, los invito a que comenten lo que quieran, lo que les pareció el video, cualquier pensamiento que tengan. Los invito también a que se suscriban para que el canal de a poco siga creciendo y nada, bueno... Gracias por ver el video. Eh, hasta acá llegamos, así que nos vemos la próxima. Besis.